En el marco del Consejo de la Infancia y la Adolescencia se ponga en marcha un proceso para la elaboración de un, de un presupuesto participativo con niñas, niños y adolescentes en la vía de Bilbao, siguiendo las recomendaciones que establece la Red de Ciudades Amigas de la Infancia y UNICEF. Se trata de dar un paso más en la participación de las vecinas y vecinos más jóvenes de Bilbao. Esas personas que por, no tener, por tener menos de 18 años no pueden votar en las elecciones municipales, porque es de mayor edad, ni participar en el proceso de presupuestos participativos para los que hay que tener al menos 16 años pero que para nosotras y nosotros, y yo creo que puedo hablar por la mayoría, si no la totalidad de las personas que estamos aquí sentadas, son vecinas y vecinos de Bilbao, ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho y por tanto sujetos también a la hora de decidir el presente y el futuro de la villa. Porque las políticas públicas no son solo palabras, también son hechos y los recursos económicos que se destinan a ello y queremos que, en definitiva, que las bilbainas y bilbainos más jóvenes, niñas, niños y adolescentes sean sujeto y sean también una voz importante con capacidad de decisión en las políticas públicas que se ponen en marcha en Bilbao.